María Laura Vitale, les voy a presentar hoy a Leticia y la idea es que en este video Leti pueda compartir todo lo que ella le fue pasando a partir de ir integrando esta relación con su doble cuántico conscientemente en el día a día. Estamos hablando dentro del marco de la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo y la relación que uno va teniendo con su cuerpo energético o doble que va a ir mutando a medida que uno empieza a manejar ese lenguaje ¿Qué tal Leti? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá y compartir con, con los suscriptores esto que, que te pasó ¿Cuándo empezaste con, con tu relación más consciente y entender que tenías un doble cuántico y aprender cómo, cómo relacionarte con él? Bueno, yo por el año 2014, cuando empezaste a dar las charlas Ajá. y me empezaste a contar todo lo que estabas vivenciando, eh, empecé a prestar atención, eh, a comprender un poquito más el vocabulario, que al principio se, se vuelve un poco difícil. Ajá. Pero lo primero que hice fue empezar a derivar, fue una de las primeras cosas que me enseñaste. Tratar de, de controlar el último pensamiento antes de irse a dormir. Eh, pensar en alguna cosa que a uno lo haya estado gusteando durante el día, algún conflicto que no se haya podido re resolver y no quisiera que, que deje de ser una carga. Uh -huh. Bueno, pasados los días, lo que empecé a sentir es que cada vez eh, tenía como menos peso todo, eh, cierta liviandad, una tranquilidad particular. Como que empecé a sentir que ya no tenía problemas, que eran situaciones que yo estaba observando y tenía que tomar alguna decisión para resolver. ¿De, qué, ¿O de, no? ¿De cuánto tiempo estás hablando? No? Y hubo algunas semanas, ¿no? Wow, negociado? ¡Qué rápido! Eh, porque es como que es... Eh, ¿se ve que yo lo llamo como uno se conecta con la esencia. Evidentemente lo que uno hacía cuando lograba a la noche derivar es conectarse y sentir que estaba en conexión con algún orden superior que iba a ordenar lo que estaba pasando. Ajá. Eh, una de, Otra de las cosas importantes es que llegó un momento en que me di cuenta que uno no tenía que, que ser a veces el que encontraba la solución que la solución lo no encontraba uno ¡Ajá! ¡Qué bueno esto que me estás diciendo! Está el... A veces se pone se enfoca y trata de decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Me pasó con cosas de los chicos, de todos los días sí. que quizás tenía algún plan y me llamaban, necesito que me lleves a algún lugar claro entonces yo me hubiera angustiado, me hubiera puesto como locas a llamar a todas las mamás a ver quién me podía dar una mano sí y llegó un momento en que no dejaba pasar Dejaba pasar dos, tres horas, cinco horas, hasta que estuviéramos más cerca de, del horario, por ejemplo, de la partida y... ¡Que flujo. Mágicamente o se suspendía la salida. O el padre decía que la venía a buscar. O algún amiguito la invitaba a dormir. O sea, lo que al principio había sido algo angustioso, a las pocas horas, al no darle una relevancia, terminaba resolviéndose solo. Sí, o sea, había alguna... tomaba una, una toma de conciencia de que yo tenía una necesidad de que eso se resuelva. ¿Cómo te dabas cuenta que esas respuestas que te venían tenían que ver con, con esto de haberlo, como vos decís, derivado o soltado en relación a, a conectarte con tu esencia y la confianza de que se va a resolver de alguna manera ¿Cómo te das cuenta que esas respuestas tenían que ver con esa derivación? Y Yo creo que por el, las, las, porque lo siento así por los cambios eh, que, que fueron produciéndose en mi vida al principio era quizás una tranquilidad pero a medida que va pasando el tiempo y uno se da cuenta de que las cosas se ordenan solas uno empieza a tener fe en eso, una confianza Ajá. que se siente que se siente sobre todo cuando se empieza a generar algún conflicto alrededor de uno sí. o uno no llega a volver a ningún lugar eh, o, bueno, no sé, o está cerca de alguna persona un poco quisquillosa uno es como que automáticamente se retira de la situación y no trata de hacer nada, decide que eso se va a ordenar solo y eso te, es como, como auto que te va llevando a, a que cada vez, eh, o sea, tengas más fe. Claro, Esa, eso, eso. Es, esencial y, ¿Y esas café. respuestas como qué, qué características tienen? ¿Qué ingredientes? ¿Son sorpresivas? ¿Son distintas? ¿Es algo de lo que vos esperabas o no te esperabas ese tipo de respuestas? ¿Son ordenadas? ¿Son caóticas? Bueno, ¿Cuáles cuáles serían los ingredientes que vos notás que tienen esas? Yo, yo lo que le encuentro como patrón común es que hay una necesidad de uno de que eso se ordene como primera instancia una confianza de que eso se va a ordenar a veces uno no tiene la capacidad para decidirlo de la mejor manera posible mm. uno tiene fe en que eso se va a resolver y se resuelve de maneras insólitas mm. insólitas o sea cosas eh, no que uno no esperaba claro. uno esperaba tener que tomar una acción y sí. resolver y sí. eso se ordena sí eh, y a veces pasan semanas a veces meses y algo que uno le estaba, estaba dando vueltas en la cabeza, de repente desaparece ya se solucionó. Ajá, qué bien. Eh, Contame eh. algo concreto que te haya pasado que puedas compartir, un ejemplo. Bueno, yo noto cómo, cómo han mejorado mucho mis relaciones interpersonales Ajá. o por lo menos mi manejo de las relaciones y mis emociones eh, en muchas áreas, eh, sobre todo cuando hay alguna situación eh, inesperada. Por ejemplo, hace poquitos días se rompió un televisor de 50 pulgadas. <risa> se, no sé, se había comprado hace 15 días. Bueno, hubo una persona de la familia, la menos conectada, que <risa> cuando el televisor se colocó sobre una mesa, dijo, eso se va a caer. La ah, ok. Cuidado, hay que sacar ese televisor ahí. Por supuesto que siendo todos grandes en la casa, Nadie eh, estimaba que ese, ese televisor sobre esa semejante mesa se iba a caer. Tenías que chocártelo, tenía que ser muy elevoso. Bueno, las dos semanas siguientes volvió a decir que eso. Mm. Fue. ¿Qué tendría que haber hecho yo ahí? Elimino ese futuro potencial peligroso. Bueno, pues tú lo hice. Y la ¿No tele... lo hiciste? No. Uy. ¿Qué pasó con la él? tele ¿Cuántas veces lo dijo? Mm, tres o Claro, más. estamos ralentizando la partícula onda, digamos. Claro, aparte necesitamos que se materialice, necesitamos que eso se haga realidad para tener razón. Claro, eso es lo que le pasaba a esta persona, claro. quería tener razón. Ese televisor se tenía que caer para que él pudiera mantener su entorno ordenado y convencerte a vos de que es necesario un entorno ordenado. Bueno, la tele se cayó, se cayó un domingo, Uy. en donde no había mucho por hacer así que bueno, eh, desde esta nueva forma de ver la vida sí. lo que me sucedió a mí fue, en otra situación hubiera estado llorando desconsolada por lo que me había costado, por, los, por el poco tiempo que lo había tenido porque no, evidentemente uno sabe que esos televisores no tienen arreglo pero lo que me pasó fue que eh, era un domingo y yo estaba yendo en camino a otra casa que tengo a disfrutar un ratito con mi pareja y no tenía nada que hacer en relación a ese televisor o sea, no, claro. no, no había un service, no. entonces lo que decidí hacer fue observar la situación, tomé responsabilidad en el sentido de que me di cuenta los motivos por los cuales había sucedido el accidente, cuál era mi responsabilidad, o sea, qué podría haber hecho yo. Para... Distinto para la próxima vez, claro, para el futuro, es como con mirada a futuro en lugar de enojarse con el pasado y con lo que esta persona... Eh, de alguna manera contribuyó en el imaginario para que ese abstracto se haga concreto y se rompa, ¿no? Después me di cuenta cuál era la responsabilidad de mi hija, volví a charlarlo con ella, que podría haberme enojado mucho y haberla culpado, podría haber culpado al que puso en el cuántico que se iba a romper, a mi hija que había sido la que había tenido la acción directa sobre el objeto, pero bueno, tomé la responsabilidad lo observé, y ahí terminó. Yo sabía que el lunes en todo caso iba a llamar al servicio. Y yo ahí me quedé reflexionando, ¿cómo puede ser que yo haya reaccionado así ante una situación semejante? Te bien? sorprendiste con tu propia respuesta. Eso es lo que suele pasar. Esto es muy importante en el proceso. Uno se sorprende de que esos programas condicionantes del pasado, de cómo uno solía responder, cambia. Y otro ingrediente importante es esto de eh, la reacción que puedes haber tenido con la persona al, no sé, te podrías haber enojado mucho y toda esa química del enojo. Lo, lo lleva uno en su propio cuerpo, entonces hace que al final no puedas disfrutar tu domingo, ¿no? El Pero también mantener una condición neutral con respecto a la situación. Claro, y ver en adelante cómo puede hacerse mejor. Porque, a ver, vamos a, a repasar un poquito. ¿Cómo es que se materializa una realidad desde a partir de un pensamiento algo concreto? Cada pensamiento es una energía ¿No? que en la ecuación de Einstein, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Masa, eh, entonces esa ecuación está en un campo cuántico de infinitas posibilidades ese pensamiento ya existe, es un futuro posible de materialización si sostenemos ese pensamiento y terminamos haciendo como una especie de ralentización o sostener esa frecuencia de onda a lo largo del tiempo para que luego se van sincronizando todas las posibilidades hasta que termina sucediendo como profecía autocumplida. Por eso las personas que tienen más miedo de que cosas sucedan suelen ser víctimas de sus propios pensamientos negativos. en la anécdota tuya del autopista. ¿Cuál era? <risa> Cuando estaba llegando justo, había un lugar y se ah. me ocurrió avisarles que estaba llegando justo a tiempo. Ah, sí, estaba muy y... justo estábamos hablando por <risa> teléfono, ¿no? Así esto me sucedió la semana pasada, estaba llegando tarde una consulta. Y en el momento que pensé no llego, mejor voy a avisar que no llego, en ese momento justo pierdo la salida de la autopista y ahí terminé llegando justo esos cinco minutos tarde por haber tomado eh, un camino distinto. Pero en realidad, si yo me concentraba en el presente y soltaba todas mis expectativas, de, de, todos mis miedos de llegar tarde, hubiera llegado justo a horario. Exacto. Pero esto, bueno, esto es bastante. Permanente, que uno pone la atención en otras cosas que van a suceder y las termina atrayendo ya sea de manera negativa o positiva, entonces las personas que siempre sienten que les salen las cosas bien o confían que van a salir bien, en general tienen estos futuros que les son favorables y si no, ¿cómo se lo toman? <ríe> como un domingo de sol, ¿Qué con qué? soda. A descansar y disfrutar. A descansar y disfrutar y preocuparse cuando uno se tiene que preocupar, ¿no? Entonces, me parece que como los ingredientes que rescato un poco de lo que vos traes es la sensación de confianza eh, no solo en, en, en, en, el, en lo externo sino también en uno mismo en que puedes tener las herramientas para sobrellevar las situaciones de la mejor manera posible y si no uno se ocupa, pero se ocupa sin una carga emocional negativa, ¿no? Sin este, pasarlo tan mal. Entonces eso mejora el día a día, ¿no? Sí. Este, ¿Hay alguna otra cosa que, que sientas que te ha pasado por, por este, estar haciendo estas conexiones más frecuentes que me contaste que también lo haces durante el día, ¿no? Claro. Al, doble... eh, al principio era a la noche. Después, eh, al poco tiempo, empecé a usarlo en situaciones puntuales donde había algún nivel de, de agresividad o, o donde yo, por ejemplo, estaba haciendo un trámite y necesitaba que esos, se resolviera rápido para poder continuar el día haciendo otra cosa. Y en ese momento lo que hacía era hacer el ejercicio de alineación y las cosas... Por ejemplo, un día llegaba tarde a un lugar, llegué a la puerta del banco, 10 menos 5, y yo me había comprometido a estar a las 10 en la casa de la persona. Y cuando llegué a la fila del banco había como 20 personas. Y dije, no, yo necesito la plata y necesito ir, necesito ambas. Me puse en la fila y derivé. Se abre a las 10 la puerta del banco y toda la gente que estaba delante fue al cajero que era para extracciones de cualquier banco y yo tenía la tarjeta de ese banco puntual y pasé a los cajeritos que estaban para, claro. para depósitos exclusivos sí, sí, sí. o sea que ya, y 10 estaba tomando el colectivo y llegué 20 a la casa de la persona Genial. cuando yo me imaginaba que iba a llegar como a las 11 claro. claro, lo que suele pasar en estos casos es que se sincronizan las mejores posibilidades, los mejores futuros hay muchas posibilidades que pueden eh, suceder en cuanto a este hecho pero cuando uno deja de, de sentir este mal agüero, o conectar con que van a pasar los futuros eh, menos favorables, aparece una solución más universal que incluye a todos los elementos de del sistema, no solo lo que yo creo que necesito. Sino que confío que va a venir la mejor posibilidad, pero para todos los elementos de la situación, en conflicto. Y además muchas veces eh, se soluciona de, de maneras intensadas. Cuando uh -huh. uno le pone la carga de, de cómo le gustaría que se resuelva, eh, cierra la puerta a que vengan otras posibilidades distintas, imaginadas. Eso es, eso es fundamental. Sí. creer que nosotros, porque pensamos mucho un problema, vamos a conseguir la mejor solución. Y al final es justo la ecuación contraria porque este, la, la, la mente es el observador más veloz en esta historia y nuestro origen, o el doble cuántico, va a tener una, una mirada que toma muchísimos más elementos, muchísimos más futuros posibles de todos ellos que existen y nos va a traer por intuición o por resonancia o por esta sensación que decís vos, la mejor combinación de todos esos elementos que si nosotros estuviéramos con nuestro procesador es que finalmente ¿Siento? lo que pasa es que uno termina sintiéndose conectado constantemente. Ya no necesita hacer el ejercicio. Ah, ¿En eh. ¿Cuánto tiempo sentís que empezaste a estar como permanentemente como esta conciencia de ser dos todo el tiempo? veía sí, algunos meses. Eh, menos de un año. En menos de un año pues, yo ya empecé a sentir que, que me conectaba. O sea, no es que me conectaba, sino que, que tenía esa sensación de, de, de confianza en en determinados, en determinadas situaciones conflictivas. Uh -huh. O sea que la, la manera ahora. Que... O sea, con una serenidad. O sea, hay una situación en donde se supone que todos tenemos que estar frenéticos y mágicamente en lugar de estar mal, yo me tranquilizo. Qué bien. Qué es, bueno. Esa es la diferencia. Qué lindo de escucharte de... así, me encanta. hice eh, es justamente lo que, lo que a mí me gusta. Que la gente comience a, a experimentar en su vida mayor paz, mayor confianza, mayor armonía, vivir más relajados, eh, confiar más en que las cosas se resuelven, que los conflictos se diluyan, que vayan desapareciendo porque cambiamos la perspectiva con la que nos relacionamos con el conflicto y además porque tenemos confianza de que se va a resolver de una mejor manera y no necesitamos hacer tanto no. esfuerzo. Nada. Eso. Exactamente, esa es la... La Solo entender que uno está inmerso en la ley, que es parte de la ley. Claro. Básicamente estar inmerso en la ley también tiene que ver con ser consciente de que venimos de la nada y que nada es parte eh, nuestro, ¿no? parte de, de nuestro ser, ¿no? Básicamente es la mayor parte de nuestro ser. Entonces estar con, siendo consciente de eso en el día a día, de a poco eh, justamente nos va mutando la perspectiva de nuestra realidad para que sea más liviana, ¿no? Exacto. ¿Qué alegría? Yo te doy las gracias Bueno, no está, Te quiero uh -huh. este, Bueno, gracias por compartir Y bueno, cualquiera que quiera mandar resonancias Inclusive hasta videos O compartir lo que les pasó A partir de, de incluirse en esta ley eh, como Conscientemente, ¿no? Porque estamos inmersos en ella Porque estamos hablando de la ley universal Del desdoblamiento Así que nos afecta aunque no sepamos cómo funciona eh, lo que Betty está compartiendo es qué empieza a pasar cuando aprendemos a, a, a, a, a, a aprendemos cómo funciona y empezamos a aprovechar este lenguaje que habla nuestro doble cuántico y podemos eh, recibir la información que nos trae para vivir mejor en, en el presente de cada día y a la vez conectar con, con nuestro ser más profundo y en esta situación empieza a surgir con mayor obviedad cuáles son nuestros potenciales y qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Exacto. En lugar de ser víctimas o reaccionar para sobrevivir en un entorno, lo que empezamos a hacer es hacernos responsables. Sí, mayor responsabilidad es una de... Sí, sí, sí de cómo queremos vivir y, y no claro sí. cómo queremos vivir y, y qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que más disfrutas sí. y, y priorizar eso priorizar eso Ajá. así que bueno nos despedimos hasta el próximo video